La deuda que acarrea la escuela después de más de ocho meses sin mandar en recursos de la de descentralización, eh, ya en el teléfono internet que se debe de la escuela me pusieron en data crédito por la falta de pago, eh, un problema ya eh, personal para mí que me afecta a mi crédito. Eh, también tenemos otras instituciones a las que se, también se le deben dinero. Ya la escuela va por más de 60 mil pesos que se deben de deuda, eh, por la falta de que el ministerio no manda los recursos que, nos, que la escuela necesita para resolver los problemas de ace de cloro, de jabón para fregar, eh, de todas las necesidades que tiene la escuela, del agua para tomar, que papel de baño, pero el agua es una cosa eh, imprescindible para los niños que están aquí en la escuela. Eh, entonces eh, la asociación de padres y la unidad de base decidieron suspender eh, la docencia a partir de las 12 de la tarde Porque no tenemos agua para darle a los niños y los niños no van a pasar tanto tiempo sin tomar agua Se le ha dicho que traigan agua de su casa pero el agua es insuficiente para yo pasar el día completo Nosotros hemos decidido como padres de suspender la clase Primero le mandamos un comunicado a las autoridades competentes eh, de suspender la clase hasta la una de la tarde pero eh, han llamado de la persona que suple la comida aquí a la escuela y dijeron que no iban a mandar comida entonces estamos tomando otra medida de Hacer, eh, suspender la clase hasta las 12. Y cada vez que se solicita que intervenir la escuela, dicen que ya la escuela está intervenida porque no han terminado el comedor. Tenemos cuatro aulas que la hicieron de, de manera provisional y ya van para cuatro años, cinco años, y las aulas están ahí. Entonces, esta escuela, al ser es la primera de jornada escolar extendida, creo que debe de ser una de las que esté mejor preparada, mejor capacitada. <risa>